no quiere decir que no haya gente que ame el crochet. Cada red social es una fila de consumidores que están esperando a ser atendidos. Y si tienes una fila de personas esperando a ser atendidos, ¿qué haces? Dos cosas. O los ignoras, dices, ¿hmm? ¿quién sabe por qué están haciendo fila? O dices, voy a poner un counter, voy a poner una tienda. Entonces, por eso es que como empresas tenemos que estar en todas esas redes sociales, porque no sabemos en cuál de ellas se está haciendo la fila de los clientes que nos va a comprar. Entonces, todo el mundo dice, pero yo no sé de eso, no es mi responsabilidad, no tengo que hacer Lo que yo les digo es, inténtalo. Si no lo intentas, pa no vas a aprender. Tienes que sentarte y meterte en Twitter, meterte en Snapchat, meterte en Facebook, meterte en YouTube. Tienes que intentarlo porque no sabes dónde se están haciendo una fila de tus clientes. Hay que tratar y de por sí es la única forma de aprender. Así es como lo haces. Tienes cientos de oportunidades para tratar de conectarte con todas las personas. ¿Y saben cuál es la ventaja de ese fenómeno? Que hay audiencias infinitas. Si lo que tú haces solo le sirve a DJ surfer baristas, hay 18 DJs surfer baristas en el mundo. Lo sé, los busqué porque los estaba para un blog al que terminé contratando, vive en las playas de Perú, en Miraflores. Porque necesitaba a alguien que pudiera poner música, armar buen café y hablarle a los surfistas para uno de mis clientes. Entonces suena estúpido. Uno normalmente dice, oye, mi estimada compañía gigantesca de alimentos, ¿me estás diciendo que necesitas hablarle a alguien que ponga música mientras que hace café y pueda hablarle a los surfistas del norte? No, eso no existe. ¡Contratemos tres! Esa forma de pensar, esa, ese pensamiento... Dije, no, espere, hagamos un experimento, DJ, surfer, barista, perfil, influenciadores, 18 en el mundo, 12 no hablaban español, está bien, gracias Google por ubicármelos, pero la verdad es que necesitábamos a alguien que hablara español y yo estuviera cerca, boom, mira flores en Perú, ¿me entienden? Puede ser que a ti no te interese el surfismo, puede ser que no te interesen los baristas y puede ser que no te interesen los DJs. Pero para la audiencia de esas máquinas que estábamos tratando de vender, necesitábamos a alguien que tuviera sus tres... Había seis personas y solo con una logramos una negociación. Pero imagínense lo conectados que estamos hoy en día. Y eso no solo sirve para influenciadores. Si tú estás buscando personas de Pereira que sean mamás de dos hijos, ganen más de 18 salarios mínimos y tengan intereses en música electrónica... Pues dile a Google que te lo consiga. Mejor aún, dile a LinkedIn que lo busque por el género y además dile a LinkedIn que lo busque por el cargo que quieres que tenga. Si no dice gerente, no lo toques. Imagínense eso. Tenemos la posibilidad de segmentar exactamente a las personas que queremos tocarlas para ver cómo funciona. Pero el problema, y por eso sigo hablando de, de, del pasado, el problema es que. De que tenemos esa información, no la usamos, no perfilamos, no atacamos. Y al contrario, lo, ya todo el mundo sabe que tiene que estar metido en Facebook y por lo menos ya estamos en ese nivel. Pero todo el mundo empieza a decir, sí, publica contenido y le pagan agencias y le pagan a diseñadores para que les hagan contenido y lo publiquen orgánicamente. ¿A ¿Alguien le pasa esto? Está publicando, hace cosas gracias, hace cosas orgánicas y después el jefe le dice, pero eso no tiene likes. ¿Eso a quién le está llegando? Pues claro, porque el contenido orgánico está muerto. Facebook en septiembre del 2014 cambió el algoritmo del 14% al 1%. Y en octubre de hace tres años cambió el algoritmo al .0000004 de tu audiencia. Es decir, tienes que tener 10 millones de personas para que cuatro personas te vean orgánicamente. ¿Cuántos likes tiene su página Facebook? 200.000 200, 000, en el mejor de los casos estoy seguro que llegamos a 10,000. mil, quiere decir que cada año te ve una persona orgánicamente, a menos de que tengas una tribu involucrada, que ese es otro tema, cómo puedes trabajar tu tribu para que trabaje contigo, pero orgánicamente Facebook está muerto, Facebook hoy en día es un medio de hiper segmentación para las empresas, no un lugar de repositorio de contenido, entonces esto ni siquiera es tendencia, esto ya pasó en el 2014 y hace tres años, esto ya pasó. ¿Se me entienden? Si hoy en día ustedes están pensando, es que quiero estar en Facebook para poder estar metido en la parte de orgánico y que le toque a miles de personas sin yo pagar un peso, llegaste cinco años muy tarde. Hoy en día tienes que pagarle a Facebook si quieres, puede que su plataforma funcione para ti. ¿Y saben qué? Tiene todo el sentido pagarle para que te consiga exactamente las personas que tú quieres. Ya viene otra pregunta y es, ¿qué les voy a decir a esas personas? Porque ya las puedo tocar. ¿Cómo toco de una forma relevante a esas personas? Es otro tema Pero hoy en día el medio está listo para que podamos hacerlo Que no es lo mismo que está pasando con otro fenómeno Que es el fenómeno de los stories Hoy en día los stories Hoy todo el mundo tiene stories ¿Se han fijado en eso? Whatsapp tiene stories Facebook tiene stories Instagram tiene stories Debería haber una plataforma que se llama stories.com Todo el mundo quiere tener stories Y tienen una tasa de interactividad gigantesca todo el mundo está viendo orgánicamente los stories. ¿Por qué? Porque se mueven solos, porque no te distraen con más cosas. No es un timeline que tienes que escrolear. Solamente te empujan el contenido. La gente se queda como idiota viéndolo. No se imaginan los números que yo tengo en los stories de las diferentes redes sociales. Ese fenómeno todavía es orgánico. ¿Por qué creen que todavía es orgánico? Están haciendo que la gente se acostumbre a verlo para después poder monetizarlo. ¿Quieren aprovechar los stories? Es ya. En tres años todo va a ser pago. Todo va a ser pago. Entonces, fíjense cómo pasa eso, ¿no? Se viene una tecnología, la vuelven mainstream y después la monetizan. Nace una nueva tecnología, la vuelven mainstream y después la monetizan. Entonces, si quieren ser innovadores, van a poder aprovechar las cosas que están siendo orgánicas. Pero si, quieren, pero si no lo hacen a tiempo, les va a tocar pagar para ser parte de eso. Entonces, fíjense en lo importante de ser innovadores, porque les ahorra el dinero. Pero el problema es que si no son innovadores de una forma donde invierten, pues no son innovadores de una forma relevante. Entonces se, se, se vuelve mixto. Si no invierto en gran contenido, entonces no puedo tener la, orgánica, la parte orgánica del crecimiento. Pero si me espero a que crear contenido sea más barato, me toca pagar para que la gente lo vea. Es un fenómeno. Al fin y al cabo tienes que invertir. Sorpresa. Si no inviertes tiempo, dinero y esfuerzo, no vas a obtener resultados. ¿A alguien le parece novedoso eso? No es lógico, lo que pasa es que depende del ángulo donde lo que quieras ver cómo funciona, si a esto le sumamos nuevas tecnologías, como por ejemplo el reconocimiento de información en imágenes, y quiero que noten que esto no es tendencia, esto ya está pasando, hoy en día Facebook y Google, todo lo que tú publicas ya saben qué tags inteligentes tiene para poder hacer que funcione si tú le sumas todo eso a lo que estamos haciendo, la escalera a nivel social, está cambiando radicalmente lo que estamos haciendo y a la hora de sentarnos a tratar de aprovechar la información que está allá afuera, se trata únicamente de invertir. ¿Cómo invierto dinero para poder llegar a la audiencia adecuada? Adivinen que hay que pagar para pauta, no es tendencia. No pasa nada. Tienes que subir al siguiente nivel. El siguiente nivel ya es un poquito raro y se los tengo que explicar. Ya no es social, es el nivel de servicio. Piensen en eso. ¿Cómo vamos a lograr que las personas nos usen? Piensen en eso. Si lográramos configurar nuestra compañía, o su empresa, o su servicio, o lo que ustedes hacen como profesionales, como un servicio digital, ¿cómo sería? Imagínense hace un segundito, porque muchos de ustedes ya usan servicios de marcas, sino que no le tienen el nombre de servicio, porque no es tan popular todavía. Pero piensen en eso. ¿Alguno de ustedes.? ¿Quiere ir al banco? ¿Alguno de ustedes quiere hacer file? ¿Alguno de ustedes quiere sentarse con la gerente del banco y decirle: Hola, Laurita, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Qué quieren de su banco? Todo en mi celular. ¿O no? Entonces, todos los bancos hoy en día, que tienen? Aplicaciones, sitios web, chats. ¿Por qué? Porque el servicio del banco se volvió digital. Las compañías tienen que lograr que los usuarios tengan interacciones con ellos. ¿Sí me entienden? Si no logramos tener que las personas tengan interacciones para que nos usen, no vamos a poder hacer que la, la parte digital del marketing sirva. Entonces, mucha gente me dice, a mí, pero si es que yo estoy invirtiendo en Facebook, pero no estoy vendiendo. Y yo les pregunto, ¿y cómo estás vendiendo? Y dicen, no, pues capturo teléfonos y llamo. Y yo digo, ok, estás haciendo leads chévere, entonces no hablemos de tecnología hablemos de lo que pasa dentro de tu compañía tienes un proceso de ventas donde entra el lead, lo sigues, cuatro veces lo contactas haces aseguramiento, le haces seguimiento lo contactas, lo, lo alimentas con contenido y al final vendes me dicen, no, tengo una persona sentada llamando y una vez llama no la vuelve a llamar porque siguen entrando leads es decir, estás contactando miles de personas para capturar sus teléfonos y después los abandonas te estás haciendo daño porque la gente va a decir yo hablé con tu compañía y nunca me respondió yo le pedí un servicio y nunca me respondió. Es mejor, chicos y chicas, que pongan su WhatsApp, el personal. Es más, hoy en día, esto es súper breve de hacer, si ustedes instalan WhatsApp for Business, ¿me han visto? Hoy en día instalan WhatsApp for Business, le compras una SIM card porque tiene que tener un número distinto y ¡boom! Tienes el número de servicio de tu compañía. ¡Cero pesos! ¡Cero! Y conviertes a tu empresa en un servicio. Entonces, no, ¿tú qué haces? No, yo hago repartición de muffins. Perfecto, ¿dónde está tu WhatsApp de servicio? Es breve. Fíjense que muchos de ustedes ya están atendiendo a sus clientes más valiosos por WhatsApp. Fíjense que hoy en día estás atendiendo a las personas por WhatsApp, pero no lo haces como empresa, lo haces como profesional. Y ese es un cambio radical que tenemos que empezar a pensar. Las empresas son personas. Cuando tú hablas por chat con La Vivienda o hablas por el app con Bancolombia o estás pensando que, no sé, que Scotiabank tiene una página web donde puedes hacer y después no les hablas por ahí, sino por otro lado, ¿no les emberraca que no sepan de qué estás hablando? Llevo hablando contigo, Avianca, cinco minutos por Twitter y ahora te estoy llamando a tu call center y no tienen ni idea quién soy. Porque hoy en día no creemos que las compañías son compañías y que tienen canales de servicio. ¿Qué creemos? Yo estoy hablando con la marca. Y la marca me tiene que conocer como usuario. Mis expectativas son absurdas. Yo manejo acá Y espero que les guste el servicio y todo lo que estamos haciendo en este momento para atenderlos mejor. Con una gran sonrisa y con el compromiso de enamorarnos de verdad. Pero la gente me escribe por la 26 un tuit literalmente pidiéndonos que paremos los aviones porque ya casi llegan. Y la expectativa es que lo paremos. Pero si te avisé que estaba cinco minutos, ¿por qué no mantuviste el counter abierto cinco minutos? Entonces, a uno le parece chistoso, pero lo que yo estoy pensando es cómo chequeo a la gente por Twitter. Porque tengo que hacer un servicio. ¿Me entienden? ¿Cómo te sientas a servir a las personas? ¿Cómo configuras tu espacio para que los consumidores te usen. Piensen en eso. ¿Cómo logro encima de lo social, allá que están conectados conmigo y la gente está esperando que se conecten con personas? ¿Cómo me conecto para servirlos? ¿Cómo te ayudo? Pues hay un caso buenísimo en China de una compañía de lavadoras que recibió una llamada diciéndoles que cada vez que metían a lavar la ropa salía llena de tierra. Y pues obviamente la empresa dijo, no, pues mira, revisa tu cosa de agua, de esta saliendo con tierra y funciona. Pero llamaban miles de personas y dijeron, tenemos que ir a ver qué es lo que está pasando. Y fueron a la República en China, a un, a un country, a una regional de China, y descubrieron que las personas estaban utilizando su lavadora para lavar las papas. Y pues obvio que la ropa salía con tierra. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, mis consumidores son los estúpidos, no saben usar mi... Lavadora y abandonaron. No, ¿saben qué hicieron? Mejoraron la siguiente versión de la lavadora para lavar papas. ¿Me sense? Tu propósito no es vender lavadoras, es servir personas que necesitan más tiempo gracias a tu lavadora. La lavadora es una de las cosas más importantes del mundo. Nadie, nadie, nadie lo, lo identifica. Pero si las mujeres, las mamás, no hubieran tenido que liberarse de la responsabilidad de la ropa que tradicionalmente y culturalmente antropológicamente la tenían no hubiéramos podido tener el desarrollo cultural que tenemos, porque sólo cuando las mujeres estudian es que vemos cambios culturales en las diferentes sociedades porque son ellas las que crían a los hijos, entonces son ellas las que educan un mejor futuro por la lavadora o no tener que lavar papas ¿me entienden? Fíjense lo importante de escuchar eso, el sentarnos a lograr que las personas nos usen, es el verdadero compromiso que tenemos. Y hoy en día, en la última eh, developer, eh, developer Conference de Facebook, liberaron el kit de realidad aumentada de Facebook. Eso quiere decir que cualquiera de ustedes, en la era de la información la ignorancia es una decisión, cualquiera de ustedes puede hoy en día bajar el kit de desarrollo de Facebook tomar las clases de Facebook para desarrollo y enseñarle a Facebook cómo detectar tus productos. Eso que están viendo ahí quizás no se ve muy bien, pero lo que estás viendo ahí es una fotografía donde automáticamente está detectando que esto es un perro, que esto es una persona, que esto es un refrigerador y que esto es un plato. Y te está diciendo que además tiene un vaso de vino y te está diciendo además que hay una copa. Imagínense eso. Hoy en día no tienes que desarrollar la inteligencia para poder hacer algo, sino decirle a Facebook, si tienes un vaso de vino, ofrece mi vino. O ofrece mi curso para tomar vino. O ofrece mi curso de maridaje. O ofrece el curso para entender la diferencia entre el, entre el vino blanco y el vino tinto. O la diferencia entre un cabernet o un seriñón. ¿Me entienden? Solo porque la gente apunta con una cámara a algo, tú puedes estar ahí para ayudarlos. Eso es marketing. Esa es la tendencia más fuerte de marketing. No, ¿sabes qué? ¿Cuál es la plataforma que voy a usar? Sino, ¿cómo puedo servir mejor a las personas? Cuando tú tienes ese foco, la tecnología empieza a habilitarte mil posibilidades. Como por ejemplo, ¿alguno de ustedes utiliza workspaces de Facebook? ¿Alguien ha visto ese, eso? ¿Nadie? Uno. Uno, Dios mío, es una ventaja competitiva gigantesca, bien. Fíjense eso, hoy en día su empresa puede tener un workspace, puede tener su propio Facebook para que sus empleados abran y compartan información sobre eso. Pues si ya lo estás usando, que es gratis, puedes ahora aumentarle el workspace virtual y la gente diseña su avatar y se puede conectar con otras personas con unas gafitas. Hoy en día solo tres personas para tener reuniones, ¿se imaginan eso? Oye, me voy a reunir con mi cliente en, Avianca, perdón, en Bogotá porque necesito hacer algo aquí desde Pereira. Me pongo las gafitas y los veo así. Y ellos me ven a mí así. Y compartimos juntos el espacio que tenemos. Y no les estoy hablando de que hay que pagar millones de dólares para tener ese tipo de tecnología. Les estoy diciendo que Facebook la regala. Y por eso compró el Oculus Rift. Y por eso está ayudando a las empresas a tener espacios de colaboración como Workspaces. Y por eso hoy en día está lanzando el Workspace Virtual. Y ustedes dicen, eso está muy loco, es más fácil llamar. ¿Es más fácil llamar? ¡Uy! Pero en cinco años, cuando el estándar sea este, ¿vas a empezar entonces a usarlo? va a ser como tu abuelito? Que después de que todo el mundo se montó a WhatsApp, tienes... ¡Mijita! ¿Cómo es que mando el video de esta china tan bonita que me mandó un amigo? Mi papá le pasó eso. Y me mandó un video porno buenísimo. Pero yo era como, papá, eh, creo que no entiendes, no puedes hacer esto... Broadcasténdolo a toda la familia, ten cuidado. Porque no saben usar la tecnología. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué van vale, a esperar? ¿A que ustedes sean el abuelo? ¿A que ustedes sean los que, ay, sí, ya me voy a ir a comprar las gafitas porque no entiendo? ¿O se van a montar hoy para que en cinco años tenga, claro, ven, ya te comparto, te comparto este archivo, y cerremos el, ya te mando el contrato. Tienes que tener la disciplina para montarte encima de estas cosas. Esto es tendencia en marketing. Encima de eso, estamos viendo cómo la realidad aumentada está empezando a ayudar a que las personas identifiquen objetos. Y eso está habilitando una cosa gigantesca, que es cómo hago ventas a través de realidad aumentada. Entonces, hoy en día, por ejemplo, las personas están poniendo en los metros de Tokio... Están poniendo productos y tú sacas eh, fotos de productos. Tú sacas tu celular, ves cómo es el producto, lo miras en 3D, entiendes qué tamaño tiene y lo comparas contra tu mano y dices, mándalo. Y cuando llegas a la casa, está en tu casa. Es más, adivinen quién está pagando el WiFi fi en los metros. Porque debajo, subterráneo, no hay metros. El supermercado. Entonces, imagínense la belleza. Te doy WiFi, acércate a mi muro, haz shopping, no vayas a comprar Tiendas con puerta cerrada solo porque están dispuestos a intentar cosas nuevas. ¿Me entienden lo que está pasando? Cuando yo les hablo de tendencias les estoy diciendo ojo que las personas están teniendo nuevos comportamientos a los cuales necesitamos atender para que funcione. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes usa Google Maps, ¿eh? Muchos levanten la mano. Miren, casi. Uy, miren, eso me gusta. A la otra mitad, por favor levanten la mano si usan Waze. ¿Verdad? Es un poquito menos. ¿Sabían que Google Maps compró Waze? Es decir, la información que tú tienes en Waze es la de Google Maps. Toda la información que tú tienes de alimentar lo que está pasando, la utiliza Google Maps para meterlo dentro de sus Google Maps. Y la gente que usa Google Maps tiene todos los beneficios de Waze, pero además la información de Google Discovery. No sé si ustedes han visto esto. Que hoy en día tú le preguntas a Google dónde estoy y te dice... En tal parte puedes ver la burbuja, puedes ver que hay cerca. Pues ahora hay una nueva tendencia que se llama Full Availability. Y full availability es que el dueño del negocio se metió a Google Places, creó el perfil de su compañía, puso lo que estaba haciendo, maneja servicio al cliente desde eso y cuando lo pones en maps te dice dónde está, funciona de una forma en la que te vuelves mejor rankeado si tienes un place. Ah, ustedes has pasado que ustedes ponen una pregunta y abajito les sale todo el perfil, a qué horas llamarlo, cómo es el sitio web, a qué horas está abierto y cómo no. Estoy seguro que lo han visto en Google, ¿verdad? Ahora tú lo puedes tener para tu empresa. Gratis. Es más, si lo haces, ranqueas mejor en Google gratis, sin pagar. Solo porque decidí invertir un tiempito en tener full availability. ¿Y saben qué es lo peor? Te puedes meter con una aplicación gratis dentro de tu empresa y tomar fotos 360 para hacer una burbuja de servicio. Entonces te puedes meter, te pones las gafitas, te pones el servicio, puedes ver tu tienda y si tú estás dispuesto a tener el otro lado, que ahorita sí es pago, Apareces físicamente ahí, virtualizado, y atiendes a las personas en voz. O sea, llamadas físicas de tu empresa desde donde estén. Entonces, otra vez, ¿algunos de ustedes están preocupados porque su mercado en Pereira es muy chiquito? Ah, que no, solamente tengo 40 clientes aquí y si tuviera 160 podría crecer. Ya no tienen que preocuparse por la disponibilidad geográfica, tienen que preocuparse por la disponibilidad digital. Porque está empezando a cambiar la forma en la que ofrecemos servicio. Imagínense eso. El siguiente nivel de la escalera ya no es un servicio, es la interconectividad de los servicios. Es decir, el sentarnos a crear una experiencia sin costuras, sino que suena mucho mejor en inglés, seamless experience. Una experiencia que no se sienta, que pasa de un servicio al otro. Hoy en día, los servicios que las empresas ya están conectándose, están empezando a interconectarse entre ellos. Entonces, por un lado, tengo unos pantalones que se conectan a Internet. Bueno, no no hubiera hasta allá. Por un lado tengo una empresa de seguros y por el otro lado tengo una empresa de ángeles que recogen carros en caso de que estén borrachos. Son dos empresas distintas. Pero como este es un servicio y este es un servicio, hoy en día los seguros se conectan con la empresa de ángeles y piden automáticamente los servicios. Entonces, solo porque esta empresa de ángeles decidió automatizar la forma en la que le llegan las requests, las pedidos, esta empresa de, de seguros ahora automatizó ese servicio. O ahora tú llamas, oprimes un número, dictas tu dirección y le llega por audio a la persona y te llega el tipo. En segundos, no tienen que tener personas atendiendo. Se están interconectando los servicios para ofrecer un mejor servicio. Y eso está haciendo que las personas tengan una omnicanalidad. Es decir, ya no me estás llamando a mi teléfono, a mi chat o a mi WhatsApp, a donde me contactes, yo sé quién eres, cómo estás montado y cómo funciona. Esto es la plataforma para lo que realmente está pasando. Y es que las empresas están empezando a decir, si no me monto a lograr hacer que haya innovación tecnológica dentro de mi empresa, me voy a quedar atrás. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos hablando de un fenómeno. Todos ustedes han ido los startups, ya han ido al emprendimiento, estoy seguro. Y seguramente están aquí un poquito preocupados por, oh, por Dios, esa gente se mueve muy rápido, no tiene facturación, no le tiene que pagar a los contadores, no le tiene que pagar a los de legal. Solamente van, crean productos y empiezan a vender. Es verdad, son más ágiles. Pero no tienen infraestructura y no son tan sostenibles. No se preocupen, ustedes tienen una ventaja también. Pero hoy en día, en esos dos mundos, en el mundo del emprendimiento y en el mundo del empresario, que es súper importante porque el empresario no es el que todo el tiempo está haciendo cosas locas, sino el que se sienta a hacer el trácata. Por eso aquí en Colombia, los grandes no son Elon Musk o no son eh, Mark Zuckerberg. ¿Quiénes son los grandes aquí? Grupo Santo Domingo. ¿Quiénes son ellos? Empresarios. Que llevan 60, 80 años construyendo empresas. Aquí en Latinoamérica, el emprendedurismo o el empresarismo compiten. Y claro que los del empresario miran a los que están viendo el, entre, el, el, el emprendimiento y dicen, uy, esos manes son rápidos. Pero los, los otros tú, manos se voltean y dicen, uy, estos manes tienen con qué comer. <risa> no se preocupen. Cada uno de ellos tiene sus propias ventajas. Pero lo bonito es que hay un nuevo fenómeno que se llama el intraprendedurismo, que es cómo puedo hacer que dentro de mi empresa tengamos un emprendimiento. Entonces, esto lo van a empezar a ver en LinkedIn. Personas cuyo cargo es intrapreneur, los intraprendedores, porque necesitan hacer que las grandes empresas que tienen dinero se muevan con la agilidad del mundo para poder hacer cosas rápidas. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, que, no sé, Seguros Bolívar invierte un montón de dinero en crear una nueva empresa que se llama Servicios Bolívar. Y Servicios Bolívar no tiene toda la burocracia que tiene Seguros Bolívar. Entonces, Servicios Bolívar... Se mueve, hace, produce, contrata, gana, bota gente, hace nuevos desarrollos. Y ¡boom! Vemos cosas increíbles como la que están mostrando ahí del botón verde de la aplicación de seguros. Sí, señores, es un intraprendimiento. Ya está pasando. Estamos en la con la agilidad y la velocidad del emprendimiento. Entonces, todos ustedes emprendedores que están diciendo, pero es que en No, no, hay dinero para hacer emprendimiento. Se... Hay personas de muy alta edad que tienen 401 case que necesitan hacer que revienten y por eso tienen Angel Investors para darle para tu startup. Aquí en Colombia tenemos los mejores problemas para solucionar y necesitamos que desde las empresas llamemos al sector de emprendimiento para agilizarnos y poder hacer que funcione rápido las diferentes cosas. Si alguien tiene una idea puntual que dice, uy, yo podría vender mucho más si tuviera una forma en la que mis clientes me llamaran cuando se despiertan apenas por la mañana y yo recordarles que me compren, hagan un emprendimiento. Es lo mejor que pueden hacer en ese momento para tener la agilidad que se está haciendo. Entonces, en esta capa, que es la capa de lograr hacer que la interconectividad de los servicios se conecten entre ellos, el generar emprendimientos para que podamos invertir en que no solo seamos servicios, sino que seamos servicios que se interconecten entre las diferentes personas. Por ejemplo, si soy una panadería, ¿yo por qué no estoy automatizando que me llegue por Rappi las cosas? Que ni siquiera tenga que ir el tipo a pedírmelo. Abro un servicio donde Rappi me manda por un API lo que está necesitando. ¿Ustedes creen que si son la primera panadería que hace eso, no van a vender todo el pan del mundo? Es así de fácil. Fíjense, fíjense lo obvio que es cuando uno lo pone en esos términos. Pero cuando se nos empezamos a ver a quién tengo que atender, tenemos que preguntar, preguntarnos cómo puedo atenderlo mejor. Y la respuesta siempre es tecnología, siempre es plataformas, siempre es interconectividad. Y obviamente talentos y obviamente metodologías. Es decir, la parte humana también es muy importante. Pero hoy en día si no tienes herramientas, si no estás inventando nuevas formas de servir, o levantando el dinero para poder tener nuevas formas de servir Te vas a quedar atrás de las tendencias que están pasando El siguiente nivel de la escalera es el Internet de las cosas Y esto sí que es importante hoy en día Y hoy en día sí que es tendencia Lo que pasa es que ninguno de ustedes está considerando el Internet de las cosas Porque cree que todavía no ha llegado Yo sé que todos ustedes han oído de IoT IoT es de las cosas más importantes que hoy en día están pasando Lo que pasa es que creemos que no ha llegado Pero la verdad es que cuando todo esté conectado Vamos a empezar a tener un ecosistema totalmente distinto en la forma en la que atendemos a las personas. Acuérdense que esto está construido sobre la interconectividad de servicios. Vamos a terminar con un mundo más o menos así. a tu servicio. ¿Alguien de aquí tiene Siri? Está empezando. ¿Alguien de aquí utiliza Cortana en Windows? Si tienen Windows 10, ya tienen Cortana y no les están usando. ¿Alguien de aquí sabe que es Alexa? La de Amazon. ¿Alguien sabe aquí quién es Google Assistant? Todos esos fenómenos ya están pasando. Pero lo que les quiero decir es que cuando les hablo del Internet de las cosas, no solamente es que las cosas van a tener su propia red social para poderse conectar. De por sí, esa red social se llama IOTA. Y es toda una red basada en blockchain. ¿No sé si sabe qué es blockchain? Es la tecnología de Bitcoin que no permite alterar los registros. Y e IOTA se inventó otra forma de hacer eso, súper barata, que no cobra para usarlo. Es decir, IOTA ya hizo lo que hizo BingSurf, de crear un protocolo que sea gratuito. Y esa cosa va a acabar con Bitcoin, by the way, y va a acabar con lo que es HTTP tradicional. Porque vamos a necesitar pasarnos A que el semáforo se conecte con mi carro Que mi carro se conecte con el piso Que el piso se conecte con la central Que la central se conecte con mi celular Que mi celular esté conectado todo el tiempo en línea Y si eso costara .0000001 centavo A la hora de conectarse No podríamos usarlo Pero ya que hay una red gratis para esto Vamos a poder conectar el mundo Los pantalones se van a conectar al micrófono El micrófono se va a conectar al stand Y todo va a estar conectado Y yo sé que suena absurdo yo sé que suena, pero ¿por qué necesitamos pantalones que se conecten? ¿De verdad? ¿Qué quieren medir la temperatura? No, lo que queremos medir es la tensión. ¿Se han puesto a pensar por qué? Hoy en día los materiales que tenemos son elásticos y podemos correr electricidad a través de esto para detectar qué tensión tiene. Y podríamos llevar un registro de cuántos pasos yo doy en el escenario para contar en esta conferencia cuánto ejercicio hice. Y pues, vean. Yeah. No suena tan interesante. Pero, ¿qué pasaría si hacemos eso con los pantalones de su abuelita? Y llevamos un registro de cuántos pasos al día da, con qué frecuencia, qué tipo de ritmo lleva. Y de repente, un miércoles, tú estás en la oficina, es 9 de la mañana, tu abuelita se acaba de despertar. Y en vez de hacer, hace. Quizás para ustedes no signifique nada. Pero si tenemos la data para saber que esa es una variación en la forma en la que se mueve, podemos detectar tempranamente un emboli. ¿Y no les gustaría que ese pantalón conectado al wifi de su casa mandara automáticamente una ambulancia para alcanzar a salvar la vida de tu abuelita? Ese es el futuro. Y claro que insiste, no se trata de los pantalones conectados, se trata de cómo servimos a las personas para poderlos ayudar mejor. Yo pagaría ese servicio. Ahora, desde el punto de vista de los productos, no solamente se trata de conectarlos, sino se trata de que ellos puedan darnos más información. A ese fenómeno lo conocemos como BTL, y no, no es Below the Line, que son eventos. Es BTL, es Beyond the Label, ir más allá de la etiqueta. Hoy en día estamos alimentando la información, una, hay una nueva red social que se llama AuraSma. AuraSma tiene lo que se llaman auras digitales. Y las auras digitales se pueden hacer con cualquier producto, súper rápido, en dos minutos para que la gente las tenga. Y puedes crear toda una red social con esa. Es más, quiero que por favor vean esto que se hizo en Medellín. si quieres una buena calificación Voy lo más rápido que puedo. ¿Has pensado en correr? Es saludable y eficiente. Seguro que no hay más trabajos disponibles. estoy para ser profesora y estoy haciendo mercados. Y además puedes quedarte con los puntos de fidelización. Eres una novia afortunada. Tienes que confiar en la aplicación. ¿Te sientes instrada. Ah. Gracias. Chao. ¿Quién soy yo? No, no es lo que quiero decir ¿Para dónde voy? No, puedo volver a empezar Ay, no, calla está pasando? Mis puntos están bien. No se preocupe, sus puntos están seguros conmigo. ¿Le puedo ayudar en algo más, Emilio? Yo no soy Emilio, yo soy Juliana Restrepo. Por favor, espera. Hola, Juliana Restrepo. Me alegra ver. ¿Qué puedo hacer por ti? Mis puntos están bien. ¿Qué está pasando? Ah, tranquila. Todo está bien. Parece que alguien está intentando vulnerar su cuenta. Por favor, espere el reinicio a su dispositivo. Me ah. encanta ¿Eh? esta parte. Porque apenas matan, lo que vemos es lo que se llaman QR codes de distancia. está reconociendo los productos, estamos viendo cómo funciona el espacio. Esto es realidad aumentada del... del de la que realmente va a empezar a cambiar las cosas. Hoy en día tienes que usar un celular para poder tener acceso a eso, pero los pupilentes que están simulando ahí, hoy en día ya existen. Es decir, ya en el MIT tenemos pupilentes que son capaces de visualizar toda esa información. Y ya tenemos, como se pueden dar cuenta en el video, el, el tracking, se llama eso, para poder montar cosas encima. Estamos a muy poco de que esto sea una realidad. Y cuando les digo muy poco es muy poco, los próximos cinco años va a ser una realidad que tenemos que empezar a crear información adicional para nuestros productos de consumo masivo. Obviamente yo sé lo que van a decir, eso no es para mí, todavía no, yo no tengo productos que están en el éxito, solamente atiendo servicios. Pero el punto es, los consumidores van a empezar a meterse en este tipo de información aumentada. Entonces sí, cuando están comprando unas galletitas, Probablemente van a apuntar unas galletitas de Nestlé Y les va a decir con qué está hecho, cómo funciona Qué tipo de responsabilidad social están teniendo Y además qué ingredientes tienen que hacer Y si los debes usar o no Según tu estilo de dieta que tienes Hay un nuevo mundo allá afuera Que está empezando a lo que se llaman extende, perdón, extender, Marcas extendidas Que nos permiten ir más allá De lo que estamos haciendo hasta ahora Pero entonces empieza la automatización el problema de lograr que construyamos un servicio para que lo podamos hacer. Y este es el gran problema que tenemos. Si no empezamos hoy en nuestras empresas a entender a través de BPNM, que les hablaba al principio, Business Process Management Annotation, los procesos que tenemos dentro de nuestra compañía, para poder sistematizarlos y eventualmente automatizarlos, no vamos a poder crear lo que se llama Consumer Journeys, para poder detectar a la persona en cada momento que funciona Hoy en día, les quiero mostrar una herramienta para que entiendan cómo funciona esto. Yo sé yo sé que eso parece que fuera el futuro poder sistematizar en una sola plataforma todos los contactos cuando nació esta herramienta se llamaba exact target y yo la descubrí hace más o menos unos siete años y contacté a la gente exact target para poder comprar la herramienta para uno de mis clientes costaba 550 mil dólares el año dije no <ríe> no quiero a los tres años la compró salesforce y bajó el costo de la licencia a 65 mil dólares el año. Mucho más accesible, pero claramente por fuera de los presupuestos de mi cliente. Hace un año la licencia costa, empezó, bajó a 8 mil dólares el año. Ayer, le, yo ya le tenía el ojo puesto desde hace más o menos un año, un startup que se llama Carata lanzó una cosa tan parecida a Customer Journey de Salesforce, pero vale $19,95 dólares con centavos el mes. Eso es lo que está pasando. Claro que una vez que uno entiende el proceso de sistematización, construye una herramienta. Y una vez que tú construyes una herramienta, tienes que venderla. Entonces, desnatas mercado. Los que primero pueden pagar, que paguen. Pero después, todo el mundo entiende el concepto y salen mil copias y te las venden muy baratas. Hoy en día, tener esta tecnología en tu empresa te vale 19 dólares con 65 centavos al mes. Entonces El problema es este sentarse a estar pendiente de este tipo de tendencias para entender qué es lo que hay que hacer. Hay que buscar startups que estén tratando de copiarlas y finalmente sentarnos a ver lo que está pusiendo. Con esta tecnología puedes hacer una cosa que es súper importante, que se llama A-B Testing. El A-B Testing es, voy a intentarlo. Entonces, en vez de decir, voy a enviarle un correo a mis 100 clientes, dices, le voy a enviar a la mitad de los clientes un correo y a la otra mitad otro correo. A ver, ¿cuál de los dos correos hace que me llamen más? sobre la versión del que me llamen más, hago dos versiones, la mitad para uno y la mitad para los otros y veo cuál me hace más. Y sobre la que funcione más, hago otra vez y otra, hasta que encuentro el correo perfecto que cada vez que mando hace que reviente mis ventas. Se llama A/B testing, pruebas A y B. Ahora, el problema es que como un ser humano uno alcanza a hacer dos correos cada mes. Pero como computadora no haces A/B testing, haces A B N testing. Y haces 200 campañas al mismo tiempo. American Airlines, que fue nombrada marketeer del año hace dos años, se ganó ese premio porque hoy en día maneja 750 campañas en simultáneo. Es decir, un equipo de 10 personas maneja 750 campañas para los diferentes clusters que tiene American Airlines. Solo se puede hacer con tecnología. Solo se puede hacer si está automatizado el canal de venta. Solo se puede hacer si estamos preparados para hacer eso. Pero no les estoy diciendo tienen que invertir lo que ellos invierten, pero les estoy diciendo es hora de empezar a mover nuestras compañías hacia el sentido correcto. Estructurar nuestros procesos. No poner personas a que se encarguen de las cosas, sino estructurar cómo deberían de funcionar para que podamos más adelante sistematizarlas. Y así poder empezar a ofrecer servicios de semántica, como robots, que están preparados para atender a las personas y les dan la oportunidad de ver qué pasa o por ejemplo lo que hacían nuestros amigos de pizza hut que se sentaron a, a desarrollar un robot al que automáticamente tú le puedes pedir todos los ingredientes qué temperatura cómo funciona te después de borrar lo que quieras sin tomar tu orden y cuando la toma te la manda sin que ninguna persona esté diseñada para atender el proceso esto ya está pasando eso es el presente no son tendencias Entiéndanme que hoy en día compras un robot de esto y lo configuras tú mismo, pagando 199 dólares el año. O sea, de verdad, 600 mil pesos para que tenga yo la atención lista en mis redes sociales para cualquier cosa que necesiten. Cualquier empresa puede hacerlo. Tienes que sentarte a configurarlo, ¿eh? Pero adivinen, hay videos, hay cómo hacerlo, te puedes sentar a hacerlo. Pero lo puedes hacer. Eso no son tecnologías que están fuera del alcance. ¿Cómo lo aplico? Muy fácil. En el siguiente nivel de la escalera digital, viene otra cosa que todos ustedes ya tienen en sus bolsillos. Y son los asistentes. Esos Cortanas, esos Siri, esos, eh, CDs, esos eh, Alexas, esos Google Assistants, hoy en día ya están montados y los puedes utilizar. Y está pasando una cosa buenísima que se llaman los Brand Skills. De la misma forma que tú puedes hacer una página web para que la gente te visite a través de www.miempresa.com, Puedes también desarrollar una habilidad para tu empresa. La codificas igualito y se la mandas a Google o al... Es más, hay plataformas para hacer eso. Tú la configuras y lo mandas. Y con solo mandarla, tú le dices, hola, ¿cómo estás? Eh, quiero pedir eh, de la tienda de mi barrio dos chocolates, tres eh, chococrispies, dos chocorramos y una avena alpine. Él te toma la lista y la avena, la, la avena, la tienda de la esquina puede tener configurado ese servicio. Cualquier persona puede tenerlo. A diferencia de las páginas web, es gratis. Si la gente tiene un Alexa o un Google Assistant o un Siri, tú le puedes programar Brand Skills. Y esta es una tendencia que está pasando hoy ya muy rápido. Entonces tú le puedes decir, Alexa, ¿dónde está mi proveedor de confianza? Y dice el nombre tuyo y te conecta con el automáticamente, lo llama. Eso es lo que está pasando hoy en día. Esta habilidad de marca sí es una tendencia. Estamos viendo cómo las empresas desarrollan recetas, asistentes, gente que le dice cómo. O sea, hemos dicho hoy en día, estamos viendo cómo, por ejemplo, esta salsa está haciendo un robot por audio que te dice cómo cocinar con la voz de una persona famosa. O esta, por ejemplo, Alexa. Tú hoy en día le puedes pedir una pizza hablándole a, a Dominos Pizza: quiero pedir una pizza con tal, tal y listo, ya te la mandan. Y insisto, hacer estas habilidades es gratis. Te sientas las configuras, le das las instrucciones, le dices qué hacer con la información que coge y te la manda un correo si quieres. O te la manda a tu celular o por SMS. Hay miles de plataformas, pero ya están listas. Estos nuevos asistentes, que sí es una tendencia de este año, el construir asistentes para tu compañía, están preparándose para poder crear nuevos servicios y saltarse toda la escalera. No tienes que hacer el servicio, no tienes que interconectarlo, no tienes que utilizar el Internet de las cosas. Ya están listos. Apenas tú te sientas a construir un Brand Skill, todo lo de abajo está listo. La interconectividad te la da Alexa. La forma de poder tener Internet tiene que estar con Wi-Fi y funciona. Y entonces, estamos viendo herramientas como Dialogflow, que es una herramienta que compró Google y es gratis ahora, para que tú puedas crear estos Brand Skills en cinco minutos. O sea, literalmente, cualquier persona que tenga Siri hoy en día, puede recibir una aplicación de Dialogflow para que tú puedas atender a cualquier persona desde el asistente personal que tienes. Eso es una tendencia. Y fíjense cómo teníamos que entender todo lo demás para ver qué se puede hacer. Hasta ahí, hasta ahí llegan las tendencias. Porque el resto de la escalera digital es un poquito más rara. El siguiente nivel de la escalera digital es Machine Learning. Y tiene que ver con cómo las cosas están aprendiendo. Entonces, por ejemplo, nuestros amigos de Netflix, ves lo que tú estás navegando y te recomiendan cuál es la siguiente película que deberías ver. Y yo sé que lo aman. Porque ustedes están consumiendo más Netflix por eso. Hoy me enteré que Netflix pidió 1.7 billones. Mis 5 minutos por la mañana antes de venir, ¿se acuerdan? 1.7 billones de dólares para producir más contenido. Porque quiere tener por lo menos 8 series nuevas para el final del año porque va a subir el precio de $14 dólares a $17. Business planning. ¿Por qué? Porque sus protocolos de machine learning ya saben qué quieres ver. ¿Alguien está viendo aquí House of Cards? No lo aman. Sí. Underwoods. Esa serie no está escrita. Es diseñada por comportamientos. Entonces tú ves cómo la están escribiendo y analizan los comportamientos de las personas, a qué tipo de, de um, artistas están siguiendo, qué tipo, y contratan a la gente según lo que más está funcionando en Netflix. Los personajes nuevos salen de otras series de Netflix que son bien rakeadas. ¿Cómo no? Es data-driven. Hay una herramienta nueva que se llama Monkey Learn. Monkey Learn, cualquier cosa que tú le des a través de un servicio, que es un servicio y tienes que interconectarlo, tú, lo que tú le des, él empieza a aprender. Y según como aprenda, te dice, oye, creo que deberías hacer tal cosa. Tienen que entenderme que este tipo de información hace una cosa radical y es ayudarnos a, a, a entender que todo esto que estoy hablando que parece futurista, hoy en día tenemos que sentarnos a construirlo y a entenderlo. Y ustedes dicen, pero es que mi trabajo es correr mi empresa. No, tu trabajo es que tu empresa sobreviva y siga sirviendo. Hay que empezar a entender todas estas tecnologías para poder ver lo que estamos haciendo. Ahora, la que sigue encima de Machine Learning es Inteligencia Artificial. Y ustedes van a decir, sí, yo me vi la película. Pues no. <risa> hoy en día la Inteligencia Artificial ya es una realidad. Sus asistentes son solamente asistentes. Todavía no podemos enamorarnos de ellos como en Ella. Pero la verdad es que están muy cerquita. No de eso, eso se llama conciencia artificial, ya les explico. Pero es Inteligencia Artificial hoy en día... Estamos empezando a hacer que ella sea la que se entrena a sí misma. O sea, por sí, yo tengo un programa, no sé si saben esto, se llama MDM. Todos los martes a las 7 y media saco una hora de contenido en el canal de Martes de Marques. Y ya llevamos en este momento 17 capítulos dedicados a cómo la inteligencia artificial va a cambiar el marketing. Y me quedan 52 para este año. Porque la verdad es que está impactando en el marketing de muchísimas formas y está preparándose para comprar mejor la pauta, para generar mejores copies, para generar mejor espacio, para comprar mejores audiencias. Tenemos que sentarnos a ver cómo funciona. Pero quiero que me entiendan cómo es este cuento de la inteligencia artificial. El cuento de la inteligencia artificial no es voy a programar una una inteligencia, es voy a darle información a la computadora y le voy a enseñar cómo interpretarla. De, venga, les doy un ejemplo. So, the way we train a machine, we show the bunch of images of say breeds of dogs and for each image we tell it what it is. We want the machine to be able to learn to perform the tasks. The more we show them example, the better they can. And what's very interesting is that after a while it can do this with a new dog it's never seen before. It's able to exhibit superhuman performance on a particular task. So how can we help people's life with this? Friends, 900 updated her cover photo yesterday at 10.29 p.m. This image may contain outdoor cloud foliage flat tree. This image may contain six people child close up. Mike. One or more people jewelry smiling 19 likes three comments. Now I can see the picture in my head. Like, yeah, you shouldn't have been that close up. Like now I can say it. Imagínense eso. ¿Alguien podría tener muchas fotos para enseñarle a una computadora? ¿Quién podría ser? Al Facebook. Las tiene todas, ¿o no? Esto que acaban de ver ahí es como Facebook está entrenando a su sistema de reconocimiento para poder volver Facebook accesible a las personas que son ciegas. Entonces le muestran cientos de, computados, de imágenes y les enseñan cómo interpretarla y después Facebook le lee la imagen a esa persona. Imagínense el potencial que tenemos para servir mejor a las personas. Esa inteligencia artificial está empezando a construir expertos constantes. Imagínense eso. ¿Ustedes pueden ser un experto constante? No, yo tengo que dormir, tengo que comer, tengo que ir al baño. No puedo ser constantemente un experto. Pero lo que va a empezar a pasar es que las compañías a las que servimos, a las personas que confían en nosotros, nos van a decir, tengo una pregunta, y es ¿cómo me puedes atender? constantemente. Quiero que me atiendas a las 4 de la mañana. Yo puedo atenderte si tengo una inteligencia artificial haciendo lo que puedo hacer por ti. Y por eso necesitamos sistematizar esos procesos para automatizarlos y después enriquecerlos con inteligencia artificial. Este fenómeno de las marcas, de, la, de los expertos constantes, yo creo que va a acabar con las marcas como las conocemos. Porque cuando tienes un experto constante diciéndote qué tipo de comida debes comer... Probablemente no te recomiende comerte algo lleno de chocolate y lleno de azúcar ¿Entienden? Entonces ya no se va a volver ¿Cómo es que Nestlé está haciendo que sus productos sean atractivos? Sino va a ser cómo Nestlé da información sobre sus productos Y los hace de la forma correcta para que las inteligencias artificiales los recomienden ¿Entienden ese problema? Fíjense que estamos cambiando la forma en la que marketing va a ser, por eso les digo que es un poquito más futurista, pero para allá vamos. Y claramente la inteligencia artificial está haciendo las cosas mejor que los humanos y tenemos que prepararnos para eso, para el fenómeno que se llama Workforce Upgrade. Necesitamos actualizar nuestra fuerza laboral, porque la persona que vende, necesitamos que sea la persona que entrene a la inteligencia. Y si esa persona te dice, ah, es que no, yo de matemática no sé, no, es que yo de programación no quiero esa historia que se está contando en su cabeza, no solo va a limitarlo para que, que progrese, sino que va a limitar a nuestra empresa para seguir adelante. Y necesitamos que esa persona se cuente otra historia en su cabeza y diga, ¿sabes qué? Yo me tengo que sentar a entrenar computadores ahora. Encima de la inteligencia artificial está la conciencia artificial. Y esto sí ya es futurista. Esto es ese fenómeno de las cosas que se vuelven inteligentes y nos hablan y, y pareciera que es súper lejano, ¿verdad? Miren este producto. It makes you feel happy. This cat is not automated. This cat is conscious. Hasbro's consciente. companion pets are animatronic toys that use built-in sensors to respond to touch, a vibration motor to simulate a cat's purring, and soft faux fur for optimal cuddling. Hasbro said it chose to make the toys after it heard some of its toys and games are especially appealing to seniors and enhance meaningful interactions with their loved ones See, tu abuelito se siente muy solo, le compras un perro que no hay que alimentar ni pasear en el, el parque. ¿Ah? Esto ya está pasando, insisto. Las tendencias que estamos viendo en esta escalera digital, las últimas tres, estoy de acuerdo. Ya vienen, son futuristas. Pero el resto, todo lo que vimos hoy, realidad aumentada, servicios en línea, cómo puedo ayudarme a interconectarme para hacer eso... Son las tendencias que tienen que cambiar. Entonces, fíjense que cuando ustedes me hablan de tendencias, yo no les quiero hablar de storytelling, yo no les quiero hablar de history making, yo no les quiero hablar de nuevos encuadres de diseño. Necesitan una buena agencia, necesitan alguien que les diga para dónde va la publicidad. Pero ustedes son empresarios y lo más importante que tienen es las ventas de su empresa. Y por eso es que hay que cuidarlas trabajando el mercado para poder servirlo mejor. Por eso trabajar al mercado, le dicen marketing, porque es construir el mercado. ¿Cuál es ese reto entonces que tenemos? ¿Cómo podemos hacer las cosas? No crean que es voy a meterme a hacer una startup. Si ustedes no son uno de estos startups, o estos, o estos, o estos, o estos, ustedes ya están tarde. Hoy en día hay herramientas para múltiples áreas del marketing. Desde el 2011, una compañía que se llama Market Tech está registrando todas las herramientas que hay para marketing. Y adivinen que hay millones. Cualquier problema que ustedes tengan, les aseguro que hay una herramienta que se lo resuelve. Y probablemente no cuesta más de 20 dólares al mes. Este no es un problema de budget. Este no es un problema de plata. Es un problema de para dónde va mi compañía y cómo puedo crear servicios para las personas que les quiero vender. Y eso es un problema estratégico, es un problema de cómo crear una ventaja competitiva para prosperar en el mercado en el que estoy. En el 2017 la gente de Martech se rindió <ríe> y dijo no voy a tener más logos y lo que empezó a hacer fue categorías para explicarnos cómo se hacerlo, cómo, cómo poder utilizar las herramientas que hay allá afuera. Pero hay miles de herramientas, chicos y chicas. Hay miles. Cualquier problema que ustedes tengan lo pueden solucionar. Y yo sé que esto es un gran salto de fe hacia cómo hacía las cosas, a cómo las puedo hacer. Hay que cambiar de lo que sabemos que funciona a lo que podría funcionar. Y eso quiere decir que podría fallar. Pero, si no hay espacio para fallar, tampoco hay espacio para crecer. Tratar de hacer... Todo lo que sabemos que funciona. Esperar a que alguien más lo haga para empezar a hacerlo. Esperar a que nuestra competencia lo tenga para después tener que pagarlo para poderlo hacer. Es la razón por la que estamos 10 años atrasados. Porque esperamos a que todo el mundo lo tenga y entonces yo sea uno más que sabe que funciona. ¿Me entienden? Esa falta de innovación, esa falta de prosperidad a través de encontrar nuevos servicios, es exactamente el reto que tenemos. Pero... No entren en pánico, es orgánico. Hay que entender exactamente cómo podemos ir poco a poco descubriendo qué nos sirve. Entonces, no les recomiendo ya salir de esa conferencia de tuyo y voy a contratar cuatro gatos desarrolladores, voy a hacer tres startups y voy a traer a mi primo que es un nerd. No espero que hagan eso. ¿Saben qué espero que hagan? Que encuentren un mango bajito. Uno, encuentren un proceso de ventas. Encuentren un cliente al que le puedan hacer fidelización. Encuentren una base de datos que puedan optimizar. Encuentren una forma de compartir información en línea con todos sus empleados. Encuentren una forma colaborativa. Encuentren una cosa y aduéñensela. Y digan, este año voy a hacer esto. Voy a hacer que todo el mundo guarde las llamadas que entran a esta empresa en este Excel. Voy a hacer que todos esos Exceles que tenemos guardados de mis clientes de facturación Entren en una plataforma, hagan una cosa, ustedes mismos, no contraten a una empresa para que lo hagan, porque si ustedes no lo hacen, no lo van a entender, pero prométanme que este año van a hacer una cosa, elíjanla, la que ustedes quieran, puede ser la que sea, ¿eh? voy a sistematizar mis ventas, voy a coger y voy a hacer que todos mis empleados tengan Whatsapp, cojan una cosa que ayude a que su equipo funcione mejor y puedan montarse en eso. Si ustedes cogen ese mango bajito y lo defienden, si esta es su empresa, van a entender cómo la tecnología lo pueden hacer. Si ustedes trabajan para el dueño de la empresa, cojan esa cosa chiquita y muévanla. Y conviértanse en el líder digital que su empresa necesita. Y muéstrenle, véndanle a su jefe lo que necesitan hacer. Sé que todo el mundo está pensando, a mí mi jefe no me deja, no tenemos plata. Metan su tarjeta de crédito. Ustedes pueden decir, venga, no, es que yo no puedo meter 60 mil pesos mensuales. La verdad es que sí pueden si le están apostando. Jefe, voy a invertir durante seis meses en esto, pero si logro hacer esta cosa, me lo paga, hágale. Van a ver que les dice, hágale. Porque si logran hacer esa cosa chiquita, esa, logra, esa cosa que logra transformar ese pedacito del proceso, van a iniciar una revolución. Han oído, estoy seguro que ustedes muchos han oído, el cuentico de los líderes guían por ejemplo. A través del ejemplo podemos liderar a los demás que están alrededor nuestros. El problema es que el líder tienes que ser tú. El líder tiene que ser la persona que hace el trácata, que se sienta y trácata, trácata, trácata. Voy por ese objetivo chiquitico y creo el sistema y entreno a las personas y hago que todo el mundo escriba y cuando no escriba no funciona y consigo unos bonos para que despeguemos al que más... Que... Y le pegan, y le pegan, y le pegan, y le pegan, y le pegan, hasta que al final se vuelve, no, pero es que en esta empresa hacemos las cosas así. Y sobre eso construyen. Ok, ya tenemos todos los clientes entrando en esta base de datos de Excel, perfecto. Vamos a montar una plataforma. Ya tenemos todo en la plataforma, vamos a tratar de automatizar el proceso. Listo, todo el proceso está automatizado. No necesito tantos vendedores, pero sí podría tener más gente en la calle. Voy a hacer un Workforce Upgrade y voy a cambiar de que la gente meta datos a que visite clientes. Ya no tienes que venir más John. Tienes que ir a conocer gente y todo lo utilizas desde el celular Go. Y poco a poco vas a hacer la transformación. No les estoy diciendo que mañana toda su empresa tiene que cambiar. Lo que les estoy diciendo es que si no empiezan por cambiar ustedes, les aseguro que su empresa no va a cambiar. Estadísticamente, el 100% de las personas que no dan el primer paso, jamás dan el segundo. Esto es un camino. Tienen que caminarlo. Trácata. Voy al siguiente paso. Trácata. Todo el mundo me dice que soy un idiota. Trácata. Mi jefe no cree. Trácata. Mis clientes no creen. Trácata. Todo el mundo dice que estoy haciéndole perder tiempo a la empresa. Trácata. Su dragón le va a decir, deberías de Deberías irte a otro lado, deberías cerrar esto, irte a Nueva York a ser mesero. Les van a decir eso a su cabeza, a sus empleados, todo el mundo. Cada vez que escuchen esa resistencia, es una brújula que les está diciendo que se están saliendo de la zona de confort. Aprovechenla. Si no hay resistencia, probablemente no están haciendo nada importante. Cambien su departamento de ventas. No tienen departamento de ventas, créenlo su jefe no les da permiso, compénsalo el tipo no tiene tarjeta de crédito, préstenle la suya adueñense de ese pedacito quizás no por la empresa, quizás es su empresa, quizás no es pero su perfil va a cambiar es como ir a la universidad y van a empezar a hacer cosas increíbles ¿vale? tienen que empezar a crear esa cultura para su empresa y poco a poco enseñarles que tenemos que servir a las personas de otra forma yo sé que lo que les estoy pidiendo es que cambien el mundo. Poco a poco. Pero solo empieza si cambian ustedes desde adentro. ¿Les parece? Nos vemos en línea. Mil gracias.